Bien, no he hecho ni una, ni una sola eh, afirmación o acusación de, de eso que ustedes a veces eh, denominan como eslóganes fáciles eh, en mi anterior intervención, no he hablado de políticas neoliberales, no he acusado al Gobierno de liberalismo, etcétera. Al contrario, yo he argumentado o he intentado argumentar ¿Por qué razón nuestro grupo creía o cree, cree y continúa creyendo que estamos ante un problema estructural, estructural de mayor o menor gravedad? Pero ante un problema estructural en el principal sector de nuestra economía y en el que tiene que ser, como he dicho antes, el corazón de nuestra economía y no ante un problema coyuntural. Por lo tanto, nosotros no aceptamos las acusaciones de pretender frivolizar con el tema ni querer sacar rédito político de una auténtica desgracia que es la de que un montón de empresas hayan entrado en una situación muy grave de crisis durante los últimos meses. De hecho, y he dicho, y, y eso comparto con varios de los grupos que han intervenido, que la situación de crisis de estas empresas no ha venido de repente, existía con anterioridad. Y eso lo ha reconocido también. La propia señora Corcuera creo que lo reconoce el Gobierno. Y, por lo tanto, este es un elemento que a nosotros nos lleva a plantearnos que tenemos un problema en política industrial. Porque creemos que estas cuestiones en empresas, algunas de ellas que son estratégicas o que deberían ser consideradas estratégicas por sus diferentes elementos, como la cantidad de números de empleos directos, indirectos e inducidos, como es el caso de la Naval, si tienen problemas en el tiempo, sostenidos en el tiempo, que no somos capaces de resolver o ayudar a resolver... ...pues nosotros decimos que tenemos un problema de política industrial. Cuando en julio saltaron todas las alarmas ante la acumulación de casos de empresas en graves problemas de crisis... ...el Gobierno anunció un día que iba a presentar, y así lo llamó, así lo vi yo en el televerry también... Un plan de choque. Eso sí es salir a los medios de manera efectivista a decir, bueno, tenemos aquí esto, tranquilos que lo vamos a resolver, vamos a presentar un plan de choque. Se presentó el plan de industria. Se presentó el plan de industria en un plan de choque. Se dio a entender en los medios de comunicación que se presentaba un plan de choque especial por todas las empresas que estaban entrando en crisis en ese momento y que el Gobierno entendía que eran problemas coyunturales de esas empresas. Y lo que se presentó es el plan industrial, que además, pues como se ha dicho aquí, ya venía siendo elaborado, etcétera. Por lo tanto, no estamos ante una cuestión coyuntural, nosotros nos mantenemos en esa posición y, desde luego… No queríamos un debate monográfico ni para hacer efectivismo ni para aprovecharnos políticamente de una cuestión que nos parece gravísima y que yo, desde luego, jamás haría como trabajador que soy porque los empleos son lo que, con lo que nosotros y nosotras podemos vivir. Y yo el día de mañana, cuando salga de esta cámara, tendré que volver a buscar un puesto de trabajo y, por lo tanto, no voy a frivolizar jamás con estas cosas. Eh, yo comparto cuando se hacen llamamientos al diálogo social y a la unidad sindical, absolutamente. Pero en muchas de estas empresas no hay división sindical. Al contrario, en muchas de estas empresas lo que vemos es unidad sindical ante los problemas concretos que les afectan. Y, por lo tanto, esta cuestión no tiene necesariamente que ver. Y porque, como hemos oído, en muchas de estas empresas la cuestión de los salarios, etcétera, no son la causa principal de sus problemas y por lo tanto sí que es objeto de la política industrial abordar estas cuestiones. Nosotros creemos y hemos argumentado o yo he argumentado las razones por qué hay esta errática o por qué falla esta política industrial. Nosotros como todo el mundo podremos estar acertados y así creemos que lo estamos o podemos estar equivocados, pero lo hemos argumentado. Y no voy a repetir, porque no tengo tiempo, los argumentos, pero hay algunos muy relevantes. Voy a incidir, porque me quedan 14 segundos, en la falta de control que hay sobre el dinero público que dedicamos a la política industrial. No puede ser que nos encontremos con empresas importantísimas que tienen participación pública importante... Y que el Gobierno no vea venir, no ve venir los problemas, incluso peor que en algún caso se desentienda de esos problemas. Seguiremos debatiendo y el 16 de octubre no va a haber un pleno monográfico sobre esta cuestión, señor Tellería. Vamos a discutir del plan de industria, no es lo mismo, y nosotros vamos a ser constructivos, como efectivamente fuimos el otro día con el plan de emprendimiento y haremos nuestras aportaciones. Pero no era eso un pleno monográfico para debatir y reflexionar desde los grupos parlamentarios sobre el alcance de estos problemas, sobre si es un problema coyuntural, que es su posición legítima, o un problema estructural. Es que recasco.